En hiperlimpieza contamos con un catálogo de baberos para adultos, aptos para centros de mayores, residencias de ancianos, hospitales, clínicas dentales y otros centros sanitarios. Todos nuestros baberos para adultos poseen una textura plastificada, capaz de repeler los líquidos. También se caracterizan por tener un bolsillo en su parte inferior, que recoge los líquidos o sólidos durante su uso. La forma de sujeción del babero depende del tipo, cintas para sujetar al cuello o un agujero para meter la cabeza. Tenemos varias calidades de baberos para adultos, calidad estándar, calidad media y calidad extra.